No tú allá, okay, tenemos a Willy el eh, que nos está llamando. Buenos días Willy. Buenos días, sí, buenos días. Primeramente felicitar el trabajo que ustedes están haciendo, el trabajo informativo hermoso en este momento, son Triste, que está viviendo la ciudadanía. Eh, yo pienso, fin, que, que, que hay que agreciar un poco más lo que es la cuarentena, específicamente eh, en el caso de San este Francisco de Macorís que es que nos duele de cerca a nosotros como municipios y, y sintiendo una pena enorme también de no poder enterrar nuestros muertos. Es algo terrible, eh, un ser querido, una persona de la magnitud de Pedro Fernández, por ejemplo, sin nos decía, eh, claro. la, las otras familias que sabemos de huelga también, pero eh, nos toca de cerca eh, en el sentido de la familia del sector, de la familia de Pedro sus hijos, nosotros que, que nos criamos a Pedro desde de, de jovencito puesto que mucha gente no sabe que el papá de Pedro era músico, troponista. Le eh, decíamos, porque era franquitos, y Pedro era así mismo, como su padre. Y Pedro siempre es un luchador de la parte artística, franco-mercunzana, recuerdo, eh, en época de patronales y, y, y esas cosas que se celebran aquí. Donde él peleaba para que, se, para que la clase artística tuviera presente la clase comunidad, aunque sea una noche en Tarima. Él luchaba siempre por esa parte, para que la mediocridad no fuera la que estuviera reinando en las Tarimas. Y nosotros le llevamos un agradecimiento eterno a Pedro Fernández e instar a la ciudadanía, por último, que se quede en su casa, que, que obedezcamos no a las autoridades, sino a nosotros mismos, como seres humanos, que cuidemos a nuestros hijos, que cuidemos a nuestros viejos. Eh, saludos saludo a Carolina, a mi hermano Fulvio, a Francis, a Malo, a que lo quiero mucho, y ya saben que ya él lo sabe, que soy uno de sus padres. Que, que el pueblo se mantenga firme. Gracias, hermano.